¿Qué tal tribu? Bienvenidos una semana más a Marihuana Now, el programa para la gente que le gusta la hierba. Esta semana queremos presentaros a la hermana Alice de las Sisters of the Valley de California, más conocidas como Witnants o monjas canábicas. Alicia usa la cannabis de forma medicinal y junto al resto de hermanas trabaja para ayudar a sanar a personas enfermas, haciendo cremas, aceites y tinturas de CBD que venden por internet al mundo entero. Hola, yo soy la hermana Alicia uh, y soy una de las hermanas de las Sisters of the Valley, las hermanas del Valle, vivo aquí en la granja. La vida aquí es bien tranquila, hay mucho que hacer, trabajamos muy fuerte porque somos pocas pero trabajamos mucho, pero es una vida simple, calma, tranquila, muy positiva y con mucha medicina. Vine aquí porque primeramente um, yo estoy enferma, yo tengo fibromialgia, tengo dolor en todo el cuerpo. y um, por 14 años tomé medicinas que me estaban dando los médicos, que me hacían más enferma. Eh, y el año pasado dejé de tomar, me puse en contacto con las hermanas y empecé a tomar CBD. Dejé de tomar todos los médico, de, medicamentos que me, me, me estaban dando los médicos. Noté que el CBD me ayudaba mucho. Y ahora nada más tomo CBD y um, uso la planta de la marihuana para mi illness. ...para mi enfermedad, me ayuda mucho... ...y por eso quiero ayudar a otras... ...a, a otra gente como yo... ...que tiene dolor o tiene ansiedad, depresión... ...cáncer... A ...tomar la planta y mejorarse... ...de una manera natural... ...porque los médicos están haciendo mucho dinero... ...dejando a las personas más enfermas que estaban antes... ...cuando podemos sanarnos con una planta... ...bien barata que se puede crecer en cualquier sitio. ¿Crees que por eso está prohibida? ¿o por qué claro, está prohibida? claro. Porque uh, Big Pharma, los, los que manufacturan, los que producen los medicamentos, ellos no quieren que tomemos, crecemos y tomemos una planta que es tan simple y, y tan fácil. Ellos quieren que nosotros paguemos y, y que creemos en ellos, que paguemos por sus medicamentos. Esta planta cura más de, bueno, no podemos decir eso, pero ayuda más de 400 diferentes síntomas. El año pasado todo este jardín, toda este, esta granja entera, estábamos creciendo CBD. Y este año ya no podemos, pues qué pena. por las leyes... Estad atentas porque estamos editando el reportaje entero de nuestra visita a las Hermanas del Valle y muy pronto lo publicaremos. Ahora os presentamos una nueva exposición que hay en el Hash Marihuana Hemp Museum de Barcelona hasta el 30 de septiembre y que no os podéis perder. Esta expo nos hace reflexionar sobre la necesidad de un presente sostenible para regresar al futuro. ¿Cómo? Con hemp plastic, bioplástico. Pues aquí tenemos a Ana, la gerente del museo, que va a explicarnos esta exposición de Cáñamo, Regreso al futuro. Bueno, bienvenidos otra vez un año más a, nuestro, a nuestra exposición temporal del verano. En este caso es Cáñamo, Regreso al futuro, que está relacionada con, la, con las conferencias que hemos estado eh, ofreciendo durante Spanavis en Barcelona, en la edición de 2017 y en la de 2018. ¿Y qué nos podemos encontrar en esta exposición? Pues de encontraréis el primer scooter eh, eléctrico realizado con un cuerpo de, de fibra de cáñamo, que en el fondo es la, una revisión de la idea que tuvo Henry Ford a, mitad, a principios de los, del siglo XX eh, sobre un prototipo de coche realizado con fibras vegetales, entre ellas la fibra de cáñamo. ¿no? Vaya, pues yo no sabía que se podían hacer tantas cosas con cáñamo. Sí, de hecho se, se dice que es la planta de los mil usos. Podemos con esta planta, pues desde realizar, utilizar la fibra para camas de animales, para materiales de construcción, aislantes, combustibles, cremas, pero también, por ejemplo, el bioplástico, que es uno de los temas que tratamos específicamente en esta pequeña exposición. ¿Cuáles serían los objetivos de esta exposición? Es pues, eh, muy simple hacer llegar al público en general el máximo de información sobre esta planta, eliminando prejuicios y, sobre todo, pues como reflejamos en este título, si regresamos al futuro, ah, para poder regresar a él necesitamos un presente sostenible que mejore con el bioplástico. Bueno chicos, yo me voy con mi moto de cáñamo y recordaros que podéis visitar esta exposición hasta el 30 de septiembre, aquí en el Haas Marihuana Hemp Museum de Barcelona. Y este fin de semana, 21 y 22 de julio, no os podéis perder el Encuentro Canábico de Castilla y León con perspectiva de género, que se celebrará en Simancas con la asociación La OVA. Mirad qué bonito está estas horas Simancas, el pisuerga, por aquí andaremos el fin de semana. ...celebrando con la gente del colectivo de la Asociación de la OVA... ...estaremos haciendo activismo desde la perspectiva de género. Este año nos abriremos más a, al pueblo... ...haremos una visita teatralizada, música de gente de aquí... ...juegos autóctonos... ...os esperamos, os esperamos con muchísima ilusión. Y atentas porque en México del 3 al 5 de agosto... ...se celebrará la tercera edición de Expo WIT la Feria sobre Usos Medicinales, Ancestrales e Industriales de la Cannabis, una de las ferias más bonitas de América Latina, donde toda la familia es bienvenida. De regulación de políticas de drogas mucho más humanas, mucho más eficaces. Para fines tanto medicinales como industriales, como recreativos o como nos gusta decirlo ya para uso personal. Que acepten que la marihuana fue prohibida por todas las razones equivocadas. El cannabis eh, se está posicionando bien y creo que es muy importante que todos nos sintamos parte de esta evolución cultural. Nosotros lo vemos como una evolución cultural. Muchas gracias a todos. Gracias. Somos Fauna, gracias a El COVID. Recordad que para estar informados de verdad de la cultura canábica no os podéis perder nuestro último programa mensual, Marihuana Television News 73, con toda la actualidad canábica y los mejores consejos para tu autocultivo. Y muy pronto el News 74, con información sobre la legalización en Estados Unidos, no te lo puedes perder. Muchos besos y hasta pronto.